Me caga septiembre. Oye, quedamos que este año sería diferente. Año tras año, la simple llegada de septiembre me ha puesto tensa. Septiembre es el mes más malo del año, no tendría que existir. Mm, debe ser por el clima. Nel, el frío es algo que disfruto. Yo sé, es porque se acaban las vacaciones. Sí y no. Aunque ama aprender, no me entusiasma la carga de estrés que esto conlleva. Pero no es una razón para odiar septiembre. Entonces no tengo idea. Resulta que septiembre es el mes más odiado a nivel global. Mes. Trágico. Septiembre. Negro. Los niños regresan a clases, el verano termina, las plantas se mueren por exceso de agua, las depresiones se hacen más fuertes por falta de luz solar y por ende incidencia de vitamina D. Es el mes en el que más parejas se divorcian. Se dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial, ocurrió lo de las Torres Gemelas el 11 de septiembre murió el papá de Billy Joel Armstrong y con ello se dio el himno de septiembre y además es el mes en el que hay más índice de suicidio escolar en Japón y la verdad es que la mayoría de esas razones no pertenecen a mi realidad y de hecho las que sí me podrían afectar directamente no son razones por las que yo odio este mes la cosa es que cumplo años y no quiero que se entienda como una negación a envejecer porque me gusta percibirme más sabia y tener canas en toda la cabeza es algo que me urge. Solo que honestamente quisiera poder saltarme septiembre. Que existe un montón de piloto automático para poder presionar este mes. No es como que hubiera vivido un evento de gravedad para mi bienestar físico emocional en ese día. Tanto a mi mamá como a mi abuela siempre les ha encantado celebrar nuestros cumpleaños tanto míos como de mi hermano. Mientras que mi papá se ausentaba por motivos que respeto como persona y como hija. Él es un padre maravilloso y realmente no puedo atribuirle esta cosa que tengo con mi cumpleaños. Porque, para ser sincera, en mi infancia, en mi niñez, lo que menos me importaba era quién iba a mi fiesta. Lo único que quería era los regalos, la comida y jugar con mis amigos. Nada más. Pero a medida que fui creciendo, algo cambió. Sobre todo en la pubertad. Pasaron muchas cosas que me ocasionaron la ansiedad social que tengo ahora. Y me convertí en una chica muy introvertida. Las cosas que viví me hacían preferir mi compañía. Entonces tomé la decisión de pedirle a mi mamá que ya no celebrara más mi cumpleaños. La verdad es que esa idea me gustaba bastante. Pero da la casualidad de que a mi abuela le gusta mucho celebrar los cumpleaños. Yo la verdad tengo problemas con las canciones de cumpleaños. Eh, me da mucha ansiedad cuando las cantan, cuando me las cantan. Es como que no sé dónde meter mi cara, todos me están viendo, no sé qué hacer, no sé cómo reaccionar... Me quedo en blanco esperando a que se acabe la maldita canción Para soprar la vela y que se acabe el momento Y no me gusta, no me gusta la sensación Pero yo sé que estas cosas le encantan a mi abuelita Y por ende le he permitido hacerlo hasta el momento Ella ha sido como una segunda madre para mí y me ha dado amor toda mi vida ella ya tiene 80 años y nunca me ha gustado pensar en que le puedo quitar un poco de la felicidad que tiene Pero teniendo la edad que tengo y habiendo luchado contra lo que es tener baja autoestima Que sigo en eso, por cierto Sé que una de las cosas que menos he sanado es mi relación con mi cumpleaños Y yo soy la clase de persona que me ha encantado minimizar mis sentimientos Y ha sido como que, ay, te estás lavando en un vaso de agua, solo es un día cualquiera Y whatever, aguántate, no pasa nada Pero con meditaciones y otras cosas me he dado cuenta que es algo que en serio necesito sanar porque es el aniversario en el que nací y por lo menos tengo el derecho de hacer lo que yo quiera en ese día y haciendo siendo algo que me atormenta en el día que se supone que debo celebrar para conmemorar mi existencia es algo que de literal debo dejar de hacer pues esto me lleva a cuestionarme qué es lo que realmente quiero hacer porque el año pasado realmente creí que no quería hacer nada. Por primera vez logré que mi entorno me hiciera caso y que en ese día hicieran de cuenta que me fui de viaje o algo. El plan fue bastante sencillo. Yo soy una persona sencilla. Mientras más ostentoso, más ansiedad me causa. Entonces me gustan las cosas simples. Y literalmente el plan de ese día era quedarme en mi casa y hacer como que fuera un día cualquiera. Hacer lo mismo que he venido haciendo todos estos días de pandemia y esperar a que se acabe el día fue fracaso total. Mi mente literal se tomó la libertad de bombardearme de malos recuerdos, de extrañar a personas que lamentablemente ya no están y de ideas totalmente absurdas que me llevaron a tomar una botella de ron que yo tenía aquí, que mi mamá había dejado hace años y embriagarme. Fatal, estaba pésimo, tenía ideas estúpidas, quería hacerme daño. Así que mi instinto de supervivencia llamó a mi novio porque literalmente tenía miedo de hacerme daño. Entonces, teniendo eso wow como precedente, llego a este punto de mi vida en el que conscientemente digo que quiero reformular la situación. Quiero voltearla y que pase de ser un evento negativo a un evento positivo. Porque, o sea, para que me haya causado semejante desbarajuste a nivel emocional es porque tiene que ser un evento especial. Tengo que darle la importancia necesaria. Bueno, he querido bastante tiempo romantizar mi vida. Creo que lo he logrado en pocas ocasiones de manera inconsistente. Quiero hacerlo de una manera efectiva, que funcione. Porque esas pequeñas ocasiones en las que lo he logrado, he conseguido apreciar pequeñas cosas de la vida que antes no, no apreciaba. Y quienes hablan del tema de esto de romantizar tu vida, hablan de la obtención de dopamina de una manera natural que a su vez es bastante eficiente. Simplemente quiero hacerlo de manera coherente, no sobrepensarlo demasiado, que la dopamina sea la recompensa por este proceso. Solo espero que la conclusión de todo esto no sea el aguantarme la ansiedad por el resto de mi vida haciendo lo que he venido haciendo durante toda mi vida. Me niego a creer que toda en la vida funcione con el acostumbrarse. Me niego. Me rehuso. Quiero romper mi propio ciclo de odiar septiembre. No la curo. Déjame ver qué tengo que decir.